el aire, yeah. manos en el aire, yeah. manos en el aire, en yeah. 3, 2, 1, tiempo bienvenidos para todos los parceros, manos en el aire que les voy a ser sincero 30 años feliz del parcero yo creo que no le vuelta nunca el baño En pelota, Eso lo no puedo contar Para RD yo me quiero enamorar De una dominicana que me saque a pasear Con una cara popi y un culo guagua gua, Es que toda la semana Manos en el aire de todos los panas Algún día voy a estar en Punta Cana tomando un imperial con Las dominicanas son las más tóxicas, pobrecito, eso es lo que noto. Y si no, nomás mire cómo tienen al choco. Ah, aquí no me todo. Ella pelado, yo no me incomodo. Ella le dijo que le iba a dar todo, que porque el choco estaba más bueno que un choco cono. Ah, que siente feliz corona, se siente presente. Aquí lo hacemos legendario y una bulla para 30 años de aniversario. Yeah. School, sonamos una Chiva Chiva y son good guys. This is Colombia, two tribut from England. Welcome to my neighborhood. Que la pasen muy bien el día de hoy. pana, hoy, lo voy a hacer en la semana. Que Chiva algún día estar en Dominicana y cuando vuelva sí si ciudad de Medellín, hagamos un corito, mis panas, si yo digo domini, ustedes dicen Dominic, gana. ¡Domini, gana! ¡Domini, gana! Donde están las chipitas más bacanas? ¡Domini, gana! ¡Domini, gana! Donde el choco borracho se besa con sus panas. ¡Ay! En eh, Ave María, aquí no es un delito Entre todos, hagamos otro corito Ay, ay, qué calorcito Ay, ay, qué calorcito Ay, ay Y me gustan dominicanos y medio negrito oh, ah, Mira, hermano, qué linda Julieta. Yo seré Romeo y tú serás Julieta. Qué ojos tan bonitos para besarte las. Qué contragolpes rápido y por eso no expreso. no en el aire que el arte prevalece. Sí ni comuna, ustedes dicen comuna la energía que a uno un aparece común, es común. Pero no son para ustedes que eso quienes lo merecen ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hey chicos! Qué fue puta energía, parcheo. Qué chita energía, ¡Sí! increíble. Quiero sí. recantar con ustedes. Muchas chicos animales de jazz en los sociales. Estoy así como la voz es trece, la voz es trece.